Saludos, soy Israel Banquer y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo capturar la pantalla o grabar la pantalla de Netflix, tanto en el ordenador como en el celular. Eh, para celular se los voy a dejar en, este mismo, en esta misma extensión, en esta misma línea eh, de contenido, o sea que ahí les va a salir una, una rayita en la mitad, de, bueno una división en la mitad del video para que sepan que de ahí, para, de ahí en adelante es para celular, ¿sí? por si quieren saltarse entonces les hice los dos videos para que hoy mismo para que no tengan que buscar eh, si necesitan para celular no tengan que irse a buscarlo a otro lado simplemente dejan correr y allí ya está o sea, simplemente adelantan bueno no siendo más entonces sabemos que cuando estamos grabando la pantalla de Netflix tanto en celular como en ordenador nos sale la pantalla en negro cierto no les voy a hacer la prueba porque es obvio que ya no sale en negro entonces vamos a ir de una vez al grano para solucionar ese determinado problema entonces lo único que vamos a hacer es irnos vamos a ir a buscar nuestro motor de búsqueda valga la redundancia vamos a ir aquí a la carpeta vamos a irnos a equipos pues, disco local C. vamos a buscar la opción donde tengamos instalado nuestro motor de búsqueda en caso de que no quieran ingresar por acá simplemente vamos a buscar el acceso directo si lo tienen en el escritorio en caso de que no lo tengan en el escritorio como en mi caso vamos a buscarlo aquí en mi caso yo entro con Google Chrome, vamos a darle clic derecho Abrir ubicación de archivo Y miren lo que está aquí Nos ahorramos todo ese espacio por allá, cierto? Entonces si lo tienen en el, escr en el escritorio simplemente van a dar clic derecho porque esto es lo mismo, el mismo acceso directo Van, van a dar clic derecho <coughs> Propiedades Compatibilidad y vamos a ejecutarlo con compatibilidad para Windows 7 listo, luego vamos a en aplicar, aceptar y cerramos aquí este, este truquito lo, lo para cuando vayan a capturar, cada vez que vayan a capturar lo eh, hacen o sea que no, tengan, no van a tener problemas por cuestión de configuración que si les va a quedar así no una vez abran el motor de búsqueda va a cobrar efecto y una vez lo cierren eh, se les va a quitar esta configuración que acabamos de hacer para que así no tengan problema a la hora de ver su motor de búsqueda en cuanto a otras consultas que tengan que hacer listo entonces por ejemplo yo aquí estoy grabando con la captura ahora este video que estoy haciendo para la captura ahora listo entonces eh, eh, van a ver el, el contenido que yo esté eh, observando en este instante debido a que ya se, se quitó eh, esa, esa opción que nos impedía grabar la pantalla. O sea que lo que yo estoy grabando aquí ahora, esto también va a permitir, con esta misma captura ahora, nos va a permitir capturar la película de Netflix. O de otra página. Entonces vamos a darle clic, vamos a iniciar, nuestra, vamos a ingresar a nuestra cuenta de Netflix. En este caso voy a darle clic aquí en Los Pingüinos de Madagascar. Y vamos a esperar a que, re, a ser, a que se reproduzca. Y como pueden observar, se va a ver en lo que es este... Como pueden ver, si se alcanza, está, está, graba lo que... Ustedes pueden ver lo que se está reproduciendo. Y de ese modo pueden capturar la pantalla en cualquier... Pueden capturar tanto series como películas de Netflix. Cualquier... Eh, eh, todo lo que quieran grabar, listo, entonces ya para celular está aquí, eh, de aquí en adelante continúa para celular antes de ello les quiero decir que si no tienen capturadora en este caso, algunos me preguntan que con qué capturo lo estoy haciendo con Filmora o simplemente lo hacen con la capturadora que viene en el sistema operativo por defecto que la habilitan con Windows más la tecla G, Windows más la tecla G y les va a salir, miren que aquí salió, es esta, cierto entonces con esta inician a grabar pero para que ya inicie grabar tiene que estar ejecutándose una ventana como tal aquí. Este botón se va a habilitar una vez eh, ahora en una ventana. Entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido en esta primera sesión de, eh, eh, para grabar en el ordenador. Ahora continuamos con la eh, grabación en celular. saludos saludos soy Rael Manger y en esta hora les quiero traigo un nuevo tutorial y es de cómo capturar la pantalla eh, de Netflix cuando estamos viendo nuestras películas y series en Netflix y queremos capturar una parte que nos ha gustado y nos sale eh, eh, cuando capturamos el video nos sale en negro la pantalla en negro listo entonces para solucionar este problema Vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos a la Play Store Vamos a escribir aquí, Write En la descripción de este tutorial les voy a dejar unos videos de este mismo tema Hablando también de, de capturar la pantalla Netflix de celular y les recomiendo como sugerencia antes de, de, de ver este completo, vean si son dos, por si eh, les funciona con ello entonces no tendrán que verse, verse. ya que eh, cada dispositivo ustedes saben que trae sus su propias características, entonces lo que funciona en el uno no puede de, de pronto no funciona en el otro, entonces para eso he creado tres con este tres tutoriales para que todos puedan salir satisfechosos para quedarse satisfecho con el contenido del canal entonces una vez escrito Rive escribe Rive como está allí entonces está es la aplicación vamos a dar clic allí vamos a instalarla y ahora vamos a esperar a esperar que instale Por este mismo método lo pueden hacer en otras plataformas, no solo, no solo es en Netflix, lo pueden hacer en otras plataformas y les va a funcionar sin ningún, sin ningún problema. Entonces ya la aplicación se está instalando. Como pueden ver ya se ha instalado. Una vez hecho ello. Vamos a vamos a cerrar aquí y ahora vamos a buscarla, es esta, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a, una vez que la abramos, esperamos a que se abra. Vamos a darle clic aquí, vamos a ir pasando así Nos va a mostrar una serie de cosas Entonces nos va a pedir que iniciemos sesión, en este caso iniciar sesión con mi cuenta de Facebook Yo lo pueden hacer con Twitter o con Google Voy a hacerlo con la cuenta de Facebook para que sea un poco más rápido clic en continuar y esto no tienen que repetirlo esto lo vamos a hacer solo una vez porque ustedes saben que toda aplicación por lo general pide que nos registremos cierto entonces aquí nos muestra las plataformas con las cuales podemos eh, muestra los vídeos por los cuales podemos compartir Pero en este caso vamos a darle clic aquí en esta opción que está aquí abajo aquí en la esquina inferior derecha en el signo más vamos a darle clic allí y vamos a agregar la aplicación con la que nosotros queremos eh, eh, capturar Nuestros con la que nosotros queremos capturar nuestro eh, vídeo, en este caso lo vamos a hacer con Netflix. Aquí está, vamos a dar clic ahí en Netflix. <coughs> Perdón, entonces ahora vamos a poner nuestra cuenta de Netflix. y ponemos la contraseña. Marfil iniciar sesión. Vamos a clic en guardar, hay que la guardar para que no nos la pide otra vez. Entonces, eh, como pueden ver aquí yo estoy capturando. Todo cierto. Tengo una captura ahora. Si yo, si yo me vengo, si yo me salgo de aquí, vamos a hacer la prueba. Es salgo aquí, a la aplicación de Netflix, normal y si reproduzco un vídeo va a salir en negro y ustedes no van a poder ver lo que yo estoy viendo, ¿cierto? si yo reproduzco por ejemplo aquí los pingüinos de Madagascar en en miren que ahí no ven nada los bebés están no ven nada, ¿cierto? sale en negro la pantalla pero con la aplicación miren la diferencia vamos a online la abrimos y vamos a reproducir a irnos otra vez aquí el signo más y vamos a darle en Netflix como ya tenemos la cuenta agregada y la contraseña guardada no nos va a pedir que iniciemos sesión entonces vamos a reproducir una película cualquiera aquí vamos a reproducir vamos a reproducir esta reproducir como pueden ver ustedes van a lograr ver lo que yo estoy viendo ahora con la captura ahora, lo que estoy grabando ahora con para el vídeo de YouTube, voy a subir a YouTube este ustedes lo podrán ver también debido a que eh, se podrá capturar sin ningún inconveniente entonces vamos a esperar a que se reproduzca miren que ya se está reproduciendo y la podemos ampliar Yo lo adelanto un poquito. Miren que se ve todo normal. Entonces eh, así se soluciona el problema y ustedes pueden. Ah, y con esta aplicación pueden compartir el contenido eh, que están mirando. Pueden capturar. O sea, le, ah, otra cosa que les quiero explicar rapidito. Ustedes reproducen la, la, la película de Netflix con RAIN, con la aplicación, cierto. pero para captura necesitan instalar una capturadora o simplemente usan la capturadora que viene en el celular por defecto, si no saben cómo sacar la capturadora que viene en el celular por defecto, simplemente bajan así hacia acá, dan clic aquí en donde es la lapicito, cuando desplieguen acá, acá van a encontrar unas aplicaciones que no están agregadas ya en la parte que viene por defecto de fábrica en el celular y ustedes simplemente presionen y la arrastran hacia allá. Cuando la arrastren va a salir aquí, y ya la podrán escoger. Como en el caso mío, que yo puedo lograr eh, seleccionar la, la captura ahora que está aquí, o de lo contrario, eh, pueden instalar eh, eh, una de aquí de la aplicación de Play Store de Google Play. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. No olviden de suscribirse y compartir el contenido en las redes sociales. Y cuando se suscriban, activen la campanita para que tengan tanto los nuevos tutoriales que yo suba. Entonces, no olviden de compartir el contenido en las redes sociales. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y no olviden de ver los otros tutoriales que están en la descripción de este contenido. Hasta la próxima y chao.